Decilo como te sale y no como le gustaría a los demás. un despacio que estoy apurado. Pero bueno, la frase esa. Voy a postear. Animate a decir lo que pensás y compartilo. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Y si vas más allá de los límites. Un paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Tené cuidado, así lo contás personalmente. Pensalo, que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.